Bienvenidos al curso de seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? ¿Te has planteado alguna vez si nuestro sistema sanitario es seguro? ¿Has oído en los medios de comunicación errores o cosas que pasan con los pacientes y los profesionales? ¿Sabes lo que es la higiene de manos? ¿Sabes que son ulcerados por presión? ¿Sabes cómo identificar correctamente a un paciente en un hospital? ¿Has, hablado, ¿Has oído hablar del checklist? ¿Qué es eso del quirófano? ¿Qué me van a hacer? ¿Es seguro? ¿Qué piensas? ¿Qué es un efecto adverso un efecto sentinela? ¿Y una complicación? ¿Una reacción adversa? ¿Crees que los profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, auxiliares, realmente estamos concienciados de la importancia de la seguridad del paciente? ¿Qué sucede cuando hay un error? ¿Quién es el responsable? ¿El profesional? ¿El paciente? ¿La institución? Una gran pregunta. ¿Y eso de las negligencias? ¿Y las denuncias cuando hay errores? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? ¿Cuáles son los criterios de calidad que sigue una institución sanitaria sobre el tema de la seguridad? ¿Las instituciones hacen algo? ¿Hace algo la Organización Mundial de la Salud? ¿La OMS. ¿Hay estrategias? ¿Las conoces? ¿Quieres saber más de este tema? Pues apúntate a nuestro curso. El curso se denomina La seguridad del paciente y está impartido por Blanca Torres y Carmen Salaya. Yo soy profesora, ayudante de administración y Carmen soy profesora de Enfermería del Envejecimiento en el Departamento de Enfermería de la Escuela Universitaria Casa de Salud Valdecilla, Universidad de Cantabria. Os preguntaréis por qué apostamos por la seguridad del paciente. Desde la Universidad de Cantabria, ya desde el 2011, tenemos una asignatura transversal denominada la seguridad de los pacientes, en la cual tenemos multitud de alumnos de todos los estudios de grado de la escuela, de diversas facultades, incluso vienen de otros ámbitos institucionales. ¿Qué pasa? ¿Nuestro objetivo qué es? Cualquier ciudadano profesional pueda tener inquietudes de qué es la seguridad del paciente, qué pasa y qué errores podemos cometer porque obviamente, aunque no lo sepáis, somos enfermeras y podemos tener errores al cuidar a nuestros pacientes. Y sobre todo lo que queremos es que humane, errare es, es evitar ese tipo de errores en la medida de lo posible. Y para ello, las estrategias que te vamos a enseñar y a desarrollar en el curso están encaminadas a detectar y evitar esos errores. ¿Y los medios de comunicación qué hacen? ¿Qué dicen de los profesionales, de los errores? ¿Has oído noticias? ¿Qué puedes hacer tú? Con el simple lavado de manos te vamos a enseñar que podéis prevenir infecciones, tanto los profesionales como los propios pacientes y familiares en vuestras casas. También te enseñaremos a lo largo del curso cómo identificar correctamente a un paciente, cómo se codifican las historias clínicas, las muestras, el tipo de pruebas que se llevan a cabo para evitar errores en identificación. ¿Y el equipo? ¿Quién somos el equipo? Cuatro o cinco profesionales de la Universidad de Cantabria en diferentes ámbitos y profesionales expertos de las distintas instituciones, tanto de Sierra Llana, Valdecilla y Laredo. Así que yo creo que es divertido, entretenimiento y apúntate a nuestro curso. Lo haremos teórico, pero sobre todo eminentemente práctico, porque el objetivo final es concienciarte sobre la importancia que tiene la seguridad del paciente en las instituciones sanitarias. Bienvenidos a la aventura.